¿Qué tal muchachos? El día de hoy les voy a compartir un buen masito competitivo de movimiento. Últimamente he estado compitiendo en algunos torneos y en uno de esos torneos me encontré a un oponente que estaba usando este masito de acá y la verdad un mazo bastante bueno. Y el nickname del oponente es Imat, así que un saludo para ti porque la verdad este masito me ha sorprendido bastante, sobre todo porque había muchas cositas acá que yo no estaba esperando a la hora que me enfrenté contra este oponente. Pero bueno, luego de eso lo que hice por curiosidad fue traer este mazo y aplicarlo en el modo ranked y la verdad comenzó a funcionar también bastante bien. Como ustedes saben en el metajuego actual se están utilizando muchos combos con cartas pequeñas, no. ahora que tenemos a Kitty Pride a bordo pues hay muchos mazos que han salido alrededor de eso, inclusive ahora los mazos Cera con Hitmonkey se ven un poquito más fortalecidos A raíz de lo que propicia también el combo con Kitty Pride. Pero bueno, este meta que se están utilizando generalmente en turno final muchas cartas Lo que hace este mazo es frenar todo eso Incluso en los mismos torneos, los mazos que generalmente se están llevando son mazos también de Cera Se están llevando algunos mazos también donde se usa Black Ball con Stature, Dark Hawk Entonces todas esas, todos esos mazos que generalmente requieren del turno final para explotar este masito de acá no los va a dejar y otra de las buenas cosas también que tiene este mazo de movimiento es que si tú por ejemplo ibas perdiendo la ubicación del medio o la ubicación de la derecha pues simplemente con Heimdall puedes mover las cartas a un lado a la izquierda y con esos bosteos que pueden estar recibiendo tus unidades va a ser suficiente también para poder ganar en alguna de esas ubicaciones y ojo no siempre vas a usar a Heimdall en turno final a veces tu estrategia va a ser diferente dependiendo la situación en la que te encuentres en el último turno y en la sección de reemplazo muchachos para aquellos que no se sientan cómodos usando América Chávez no se preocupen que después voy a explicar cómo se justifica la presencia de América Chávez en este masito pueden reemplazarla por Doctor Doom o también podrían reemplazarla por líder una de estas dos cartitas de acá que les acabo de mencionar son bastante buenas para poder desempeñarse digamos en un turno final también con este masito y poder ganar la partida ahora sí, comenzamos a explicar rápidamente de lo que trata este masito, como saben la sinergia de movimientos en este mazo es muy importante y tienes que ir dejando algunas cartas listas para moverse en el turno final también, comenzamos con Human Torch, acá que esta es una carta bastante buena de coste 1, recuerda que todas tus cartas de coste 1 siempre van a estar expuestas a un Killmonger, pero aquí a veces van a surgir algunas ubicaciones como Wakanda por ejemplo que puede proteger esas cartitas como Human Torch y ahí tienes que tener también esa, ese cuidado digamos, no, de poder también este moverlo finalmente a ese lugar para protegerlo de un Killmonger, pero bien Human Torch va a ser esta carta que se puede ir bosteando, ¿no? eh, duplicando mejor dicho su poder cada vez que se vaya moviendo, inclusive si es que por ahí hay un laboratorio de Shuri de repente no, o por ahí hay una hay una ubicación que te da más 2 de poder también a las cartas de tu mano, pues hace que Human Torch eh, salte pues imagínate, no, de 4 salte a 8, a 16 y eso no lo vas a detener si es que no tienes un Shang-Chi o un Killmonger del lado del oponente esta es una carta en movimiento bastante bueno, generalmente en turno 1 Human Torch lo quieres poner de repente a la, a la ubicación izquierda o la ubicación al medio, para que puedas tratar de moverlo a la derecha y luego pues el Heimdall lo pueda mover nuevamente y con eso pues pueda seguir generando movimientos, ¿no? hay otras cartas también que generan movimientos como Cloak, eh, Doctor Strange ¿no? Eh, también está sí estas dos cartas generan movimiento y Iron Fist también, que son cartas con las cuales puedes sinergiar y finalmente Heimdall, ¿no? luego nos vamos con Iron Fist, que Iron Fist es, es una carta pues de sinergia de movimiento que va a tener, pues eh, va a poder mover algunas cartitas a inicio de turno más que todo. En este caso, cuentas con Human Torch, con Dagger, con el mismo Vulture. De repente, no, si es que por ahí no tuviste nada bueno que jugar en turno 2, en turno 3 juegas Vulture, lo mueves y ya tienes una carta 3-8 ahí que es bastante buena. Así que Iron Fist acá y otra cosa buena que tiene Iron Fist, así como las otras cartas de movimiento, es que también te puede posicionar una carta a la izquierda y a veces en esa ubicación donde posicionas esa carta es una ubicación donde a veces no se pueden jugar cartas como altar de la muerte o, Bo, o de repente santo santorum y cosas así verdad y aquí muchachos pasamos con dagger esta carta parece muy chiquitita en poder en coste también es bajita pero la verdad puede alcanzar altas proporciones o grandes proporciones de bosteo que es lo que sucede acá generalmente el oponente no conoce bien la habilidad de dagger o no toma en cuenta a veces todas esas sumas que dagger hace cuando se mueve y por esa razón a veces también termina perdiendo Qué es lo que va a pasar aquí con dagger que cada vez que se mueve a una ubicación y porque cada carta enemiga que se encuentre en esa ubicación Se va a bostear más 2 de poder Esto incluso lo he podido hacer hasta 3 veces En una partida y se puede llegar A bostear muy brutal Dagger la verdad Porque recuerda que también tienes Algunas ubicaciones que te pueden ayudar como Academy Strange, te puede ayudar también Nueva York me parece que es la ubicación que se mueven Todas las cartas en turno 5 que es Ideal para este mazo de movimiento también Y para todas sus sinergias que tienen con estas cartitas Como Dagger por ejemplo eh, Me ha pasado a veces que Dagger ha llegado a 2.16 2.20 y la verdad que no la puede frenar, es una carta muy buena Incluso a veces el oponente se confunde un poco Y te lanza a Shang-Chi en el lugar donde Supuestamente Dagger se encuentra, pero luego Dagger Se mueve y Shang-Chi no la puede eliminar Así que es una cosa muy muy muy genial Y espero que esta cartita La disfruten bastante porque es muy buena en este masito Luego nos vamos con Multiple Man Que es una carta clásica de movimiento, es una carta Pues que se va a duplicar, no si es que se mueve Simplemente se clona, mejor dicho la cartita ¿no? Se queda en su ubicación y se mueve a la nueva Ubicación donde estás moviendo A Multiple Man, acá lo que sí requieres bastante y si sí se necesita con multiple man es que puedas tratar de eh, ponerlo en ubicaciones donde pueda ser bosteado ¿no? como de repente el laboratorio de shuri que es una muy buena ubicación o tener pues esta ubicación de wakanda también que te da más 2 de poder y eso hace que multiple man agarre un poquito más de, de fuerza y sea más rentable poder clonarlo y ahora nos vamos con clone muchachos como ustedes saben clone es una carta con muy buenas estadísticas 2 de energía por 4 de poder es una carta muy buena la verdad y que tiene esta habilidad que lo favorece ese, entre comillas, tanto a ti como al oponente, y digo esto entre comillas más que todo por el oponente, porque a ti no tú deberías tener la situación controlada, ya que seguramente en los turnos previos debes tener ya a un Human Torch a Dagger, incluso un Vulture que deben estar listos para moverse a la ubicación donde vas a, donde has jugado a Cloak, generalmente Cloak acá últimamente como ustedes saben, está que se juega mucho Tormenta en este metajuego y Cloak es bastante bueno contra Tormenta ya que muchas veces eh, tú juegas a Cloak, ¿no? eh, donde se jugó Tormenta y ya la ubicación Seguramente ya se inundó y tú Ahí puedes mover todas tus cartas en ese lugar Donde se encuentra Clock en la ubicación inundada Y puedes incluso tener bosteos muy buenos O sea, acá Cloak la verdad Es una carta muy interesante, es una carta eh, Digamos que hace que eh, Tormenta a veces no puede hacer nada porque Le llevas cartas que se van a bostear como un Vulture, como un Human Torch o como una Dagger De repente y como sabes pues el oponente Generalmente en la ubicación cuando está Antes de inundarse trata de llenar todas Las cartas posibles y ahí es donde Dagger se puede Llegar a bostear hasta más 8 de poder adicional Si es que se mueve ahí, es una monstruosidad La verdad y luego es más Si tú sientes que en esa ubicación al mover esas cartas No ganaste ahí pues luego usas Heimdall en turno 6 y las vuelves a mover Y con eso vas a ganar algunos eh, Bosteos por ahí adicionales y terminas ganando la ubicación de repente el medio y luego la ubicación de izquierda que eso puede ser también una estrategia para poder salirse de los apuros si es que perdiste alguna ubicación ahí. Luego acá tenemos Doctor Strange que esta es una carta también de movimiento bastante clásica, una carta muy buena muchachos que lo que va a hacer acá es mover las cartas de mayor poder que tengas en las otras ubicaciones a la ubicación donde se encuentra el Doctor Strange. Tú puedes tener cartas por ahí de repente como el Multiple Man ¿no? junto con Vulture de repente no eh, a los dos que tienen de poder que son los que tienen el poder más alto, pones a Doctor Strange en el lado derecho. Estas cartas las tenías en la izquierda o en el medio de repente. Y se van a mover al lado del Doctor Strange. Y vas a poder sinergiar bien a Multiple Man. A Vulture también por ahí. Y encima de esto, pues estás eh, también haciendo otras sinergias indirectas. Como por ejemplo el Spider-Man Morales. O sea, acá el Doctor Strange tiene una cosa muy interesante. Incluso en ubicaciones donde no se pueden jugar cartas. O que se destruyen las cartas. Como en el caso, por ejemplo, del altar de la muerte o dominio de la muerte juegas ahí a Doctor Strange, traes alguna de esas cartas a esa ubicación y con eso pues esa ubicación va a ser bien difícil que te la puedan ganar, luego aquí viene Bull Tour, Bull Tour es una carta que se ha vuelto muy importante también acá saben por qué, porque al moverse una vez esta carta va a ganar más 5 de poderes, es un bosteo muy importante y sobre todo porque sobrevive un Shang-Chi, ahora en este metajuego y como ustedes han visto en las estadísticas Shang-Chi es la carta más usada actualmente y acá lo bueno de Bull Tour es que con ese poder que va a tener va a ser más que suficiente si es que se mueve un una sola vez claro está que un shang no lo puede eliminar. Es como que tú muevas a Vulture en el altar de la muerte o dominio de la muerte. Y quieran, no si ese Vulture tuviese 9 de poder te pondrían un shang ahí para que mate ese Vulture y queden en empate en esa ubicación. Pero pues con esos 8 de poder que tiene vultur no va a poder hacerle nada el shang de todas maneras. Es una carta muy genial. Generalmente Vulture lo puedes llegar a mover dos veces. no La primera vez lo puedes mover con Doctor Strange y la segunda vez lo mueves con Heimdall y puede llegar a ser un 3. 13, o sea es uno, unas estadísticas muy brutales y si no lo nerfean a Vulture es porque el mazo de movimiento no es un mazo muy popular porque si no seguramente le bajarían un poquito a Vulture ahí porque es una carta que se bostea demasiado por moverse una sola vez y ahora muchachos toca hablar de Polaris una carta disruptiva bastante buena en este masito que va a tener sinergias también con algunas cartas aquí presentes pero más que todo esta cartita es para tratar de desestabilizar al oponente moviéndole una carta eh, de coste 1 de coste 2 a otro lugar haciendo o poniendo en problemas de repente en la otra ubicación Donde le moviste esa carta, como por ejemplo A veces ponen a tormenta, inundan la ubicación Y ponen cartitas de coste 1 coste 2 Puede ser una nebula, puede ser un armor ¿No? Pueden ser cosas así O un dar débil también, ¿no? Que suman poder Entonces, ¿qué va a pasar? Polaris mueve Una de esas cartas y hace que Se desestabilice bastante su ubicación porque de repente Tú gracias a eso terminas ganando por Digamos, por eh, tema de poder ¿No? En esa ubicación inundada, sobre todo Si es que mueves a nebula, ahí le hiciste Bastante bien ahí con Polaris Ahora Polaris acá también en ubicaciones como Mojo World también Donde están ambos, eh, ambos este jugadores tienen las cuatro cartas ya dentro de Mojo World Polaris también acá hace un gran efecto porque si lo la lanzas en turno final Mueves una carta de Mojo World que sea de coste 1 coste 2 Y solamente por eso terminas ganando en esa ubicación La verdad Polaris acá es una cosa muy interesante Ahora nos vamos con Spider-Man Morales Esta carta está aquí por todas las sinergias de movimiento que existen en este mazo Recuerden que esta carta de Spider-Man Morales es la primera carta del pase de temporada Temporada cuando el juego se lanzó oficialmente de manera mundial, así que esta cartita de acá muchachos en mazo de movimiento es una carta muy importante, esta carta va a sinergiar con, digamos con cartas que se vayan a mover ¿no? gracias a Cloak, gracias a Doctor Strange o, la, o gracias también a la misma Polaris ¿no? a Heimdall ya no porque generalmente cuando lanzas a Heimdall ya se terminó la partida pero luego las otras cartas que se mueven hace que Spider-Man Morales pueda salir el siguiente turno por coste 1 y eso también es muy poderoso porque es poner una buena carta de 5 de poder por un por un coste de energía acompañado de alguna otra carta por ahí, generalmente Spiderman Morales lo vas a activar en turno 3, en turno 4 ¿no? porque generalmente en turno 5 tienes otros planes para poder jugar ahí, pero generalmente en turno 3, turno 4, incluso ya hasta turno 5 lo puedes lanzar a Morales y la verdad es una buena cantidad de poder que acompaña con alguna ubicación haciendo que también puedas ganar ahí y ahora vamos con esta carta muchachos que hace que este mazo cobre cierta relevancia en el metajuego también y no solamente en torneos y justo les estaba explicando el porqué en el metajuego donde se están jugando muchas cartas pequeñas en turno final, entonces Sandman frena todo eso, ojo que también un reemplazo de Sandman puede ser ahora Wave, ahora con el nerfeo que le han hecho a Wave también podrías reemplazar por Sandman acá si es que te parece cómodo, turno 5 juegas Wave de repente más alguna cartita por ahí que tengas de coste 1 coste 2 y con eso también puedes poner un poquito más de poder ahí haciendo de que te sea pues digamos más conveniente para turno final, ya tú ves si es que juegas eh, cartas altas como Heindal o América Chávez también, pero bueno Sandman acá, el oponente generalmente no se lo espera, tiene un factor sorpresa demasiado grande, porque el oponente está mentalizado que en un mazo en movimiento, que es lo que generalmente van a ver cartas que solamente se muevan incluso el oponente sabe muy bien que este tipo de mazos no lleva ni Encantres ni shanshi, ni Killmonger, no lleva nada de eso, ¿verdad? entonces tampoco esperan que lleve Sandman y cuando le pones el Sandman, ahí rompes totalmente todo toda su estrategia lo rompe psicológicamente el oponente no va a saber qué hacer bien porque sabe que tú también vas a tener la libertad aquí de poder mover tus cartitas a otras ubicaciones y poder terminar ganando con esa diferencia de poder porque como ustedes saben Sandman acá tiene 3 de poder pero gracias a que otras cartas la pueden acompañar al momento que se muevan a esa ubicación donde se encuentra Sandman o que Sandman se mueva a otra ubicación hace ya digamos que sea más cómodo jugarlo porque pues va a poder eh, sumar poder con otras cartas en esa ubicación a donde vaya y ahora vamos a hablar de la siguiente cartita que vendría a ser Heimdall muchachos, esta carta acá es un equivalente a ser la carta de Odín para mazos de revelarse ¿verdad? Heimdall acá le da vida totalmente a este mazo de movimiento, le da bastante fuerza y sobre todo que sea muy contundente en el turno final moviendo si es que lo necesitas las cartas para que se puedan hacer las sinergias, los bosteos y demás y con eso ganar por mucha cantidad de poder. Heimdall es una carta acá que es un 6-8, va a sobrevivir un Shanshi, que eso es como les digo muy bueno también de parte de los stats que tiene Heimdall Heimdall y que incluso puede mover cartas en ubicaciones donde están inundadas, en ubicaciones donde no se pueden jugar o como por ejemplo el castillo Plander también o eh, en ubicaciones donde solamente se pueden jugar cartas que no tengan habilidades así que Heimdall acá es una muy buena carta estratégica y te va a ayudar a poder ganar partidas. Muchachos y finalmente aquí tenemos América Chávez como ustedes saben yo no soy fan de América Chávez, no soy mucho de jugarla y a veces encuentro un poco innecesaria su presencia en algunos mazos, pero en este mazo en particular América Chávez sí si tiene cierta justificación. ¿Y saben por qué les digo esto? América Chávez es la carta más alta que tienes en poder de todas las cartas que tienes en tu mazo. ¿Y ahora por qué va a servir América Chávez acá? Van a haber momentos donde has posicionado tú de cierta manera tus cartas en diferentes ubicaciones donde no va a ser necesario lanzar Heindal en turno final. e Incluso te conviene poder lanzar América Chávez en alguna de esas ubicaciones para tratar de ganar ahí o incluso tratar de asegurar esa ubicación con bastante poder. Y ese es más que todo la utilidad que le veo a América Chávez Acá por el hecho de que tienes una segunda opción Bastante buena, si no es mover tus cartas Es jugar una carta que te va a garantizar En turno 6 que va a salir Y que la puedes jugar sin necesidad de poder Someterte solamente a jugar Heimdall Así que América Chávez es una gran carta Aquí, es una carta que de cierta manera También te comprime el mazo, hace de que, tus, de que Durante los 5 primeros turnos Puedas robar cartitas bajas, en este caso Como si América Chávez no existiese Y luego América Chávez pues ya sale en turno 6 Sin problema, y si para eso Tú de repente ves que no necesitas usar a Heimdall. Pues América Chávez es una gran opción para lanzarla acá. Y por esa diferencia de poder. O por ese puntito adicional de poder que tiene América Chávez. Generalmente puedes terminar ganando la partida. Pero bien muchachos. Hemos terminado con toda la explicación teórica. Y ahora sí continuamos con los gameplays. No me, no me podía tener invencible con el mazo viejo. Ok. Mm, ya... Yeah. Ya Acá lo bueno es que puedo aplicar Iron Office y Dagger Atila La Madre cómo llegan esas porquerías No oh, bueno, eso está bien El Atila molesta mucho Muy bien, vamos a tirarlo para acá Ya está a tormenta. Ya, yeah, este está genial. Eso este con tormento lo puedo ganar entonces. Sin problema. Esto para acá. Solo puedo poner acá, sí, ¿no? Mmm, ya. Yeah. ¿Snack? ¿Me hace snack? Con Dagger y un mantor Más debería tener un gran poder ahí. Eh, lo que me preocupa acá es si es que tiene Killmonger. Es lo que me preocupa. Ya, Jessica, yo. Ah, bueno. Cuatro. Acá puedo tener ocho. Es que van a tener que, van a tener que poner todo, creo, ¿no? Y acá Polaris puede servir para hacer esto. Para llevarlo a Claro, acá vamos a tener más que su, O sea, tenemos que también tener en cuenta el Jeff, ¿no? A ver, esto de acá llega a 4. Este va a llegar a 4 también. Es como estar llevando... A ver, de nuevo. Claro, esto de acá llega a 8. 12, ¿verdad? 16, o sea, es mucho más que suficiente esto. Porque igual lo tengo, lo tengo que, que bufar este man. Puedo bien poner esto. O bien poner esto acá, sí. A ver. Ya, ahí se va bostea tranquilo. El otro también se bostea. Tenemos que también tener en cuenta el Killmonger también que puede molestarnos. Black Ball. Mata múltiple, Estamos bien. Sale América Chávez ahí. Y creo que acá tenemos una gran cantidad de poder para jugar. Eh... Tiene Stature, ¿verdad? Va a jugar una carta al medio y va a jugar otra carta a la izquierda. ¿Tiene para jugar Stature? Porque ahorita le faltan un montón de cartas por jugar. Pero qué raro que juegue eh, Tormenta acá. Le falta, a ver, Stature con... Pues también puede ser que tenga darjo, pero tiene Iceman, así que está raro. Quiero ver qué cosa vas a jugar, viejo. ¡No! ¡Juega todo al. El... ¡Ah, bueno, ya! Yeah. Ok, let's go, perro. ¡Let's go, baby! Victoria. Iron Fist acá. De nuevo. Incluso puedo poner Iron Fist en este lado, eh. Pero es que tengo escalera para jugar. Ni siquiera necesito los. Ni siquiera necesito los Sentinels acá. La madre, el pata no juega nada, viejo. Ok, ya, esto me gusta más. Ya está mejor. Acá sí está para jugar. Vamos a jugar esto por acá, sí. Dagger De la dejamos para el final. Acá el Sentinel sí está bien jugarlo. Tú estás estancado en 93. ¿Con qué más estás estancado en 93? Ya está, eso ahí. Tenemos acá los del sí, pues Acá en Elysium si sí conviene Central Park oh. Ya, Polaris acá me va a estorbar para, para mandarlo a otro lado, ¿no? Claro, tanto Polaris Ya no puedo jugar magia Ojalá que tire un Killmonger o algo así, viejo. Bishop te puede, puede tener Killmonger acá. ¿Qué onda, José? No, no voy a poder. A ver. Mmm, Salió Heimdall. Ya, Heimdall mueve Antorcha. Y Heimdall... A ver, Antorcha se mueve. A menos que haga... Uy, qué complicado. Si tiro Heimdall a la derecha, ahí se podría mover Dagger también. Claro, Antorcha probablemente se muera, eh. Creo que, no me, creo que ahorita no me sirve jugar nada Para que todo se pueda mover libremente Hasta que me tinga que este man tiene Killmonger Y me va a joder Tiene Killmonger -o? ¿Puedo, puedo ir moviendo todo de una vez ya Y América Chávez de final, en todo caso. Esto así. Para que se pueda mover Dagger también. Se mueve, sí, si Y eso queda, queda la ubicación de la derecha. Mira, este man como no juega nada, viejo. Ya, acá probablemente sí esté difícil de ganar, ¿eh? Mm, lo que puedo hacer es traer con el doctor Strange al, al, a la antorchita nomás, pero si Heimdall lo, si Killmonger lo matas nos quedamos ahí. Ojalá pudiese traerla de regreso a Dyer de repente. Pero si sale un Killmonger no hay nada que hacer. Lo otro es poner al América y poner un multiple man nada más, aunque son Sí, el Killmonger acá, o sea, tira un, tira un Killmonger y un par de cartas a la izquierda me va a ganar. Al medio, solamente estoy perdiendo el Squirrel, nada más se quedó con 13 de poder. La verdad que no sé bien cómo puede ganar él. Eh, tiene para, no, no ha tenido descuentos. O sea, ahorita solamente puede tirar el, las mejores cartas, ahorita para él es Misterio. Killmonger, ahí tiene 5 de energía y uno de energía más que tenga. Pues solamente puede lanzar 3 cartas, nada más por lo que veo, eh. No hay más que pueda hacer. Con tres cartas. Killmonger al medio, probablemente. Alguna otra carta, la del. El misterio a la izquierda. Pero no me ganaría igual. Se queda un punto y la otra carta a la izquierda. Pues está medio raro. Vamos a snapearte encima, ¿eh? Vamos a snapearte. Vamos a snapearte. Eh, ah, bueno, es que ese Elysium también es verdad. Tiene para jugar varias cartas, ¿no? Ya vamos a snapear y que vamos, lo, veamos el espectáculo. Tienes razón. Llenó todo. Ya. Bueno, ¿no tiene Killmonger? Sería divertido que no lo tenga, ¿eh? ¡A la miércoles! A Wolfsbane la va a tirar al otro lado. Pero aún así no llega, es muy... ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira a su madre! ¡Mira cómo hemos quedado ahí, eh! ¡Toma, perra! ¡Oh! ¡Mira, eh! Bueno, Electra viejo, pero si hubiese sido Killmonger, con Killmonger ahí, hubiese sido otra cosa ahí. Oh. 12 cofres guardaditos, está bien, una cantidad buena. Has estado. No, has estado abriendo cofres, te has estado ganando la. Te has estado ganando, supongo, la, la ansiedad ahí. Acá no juego nada porque me conviene más jugar Vulture a la izquierda, creo. Eh, espérate. Si yo juego Vulture acá, se va esto para este lado. De ahí ya no me. No me... Ya vamos a hacer esto. El che, ¿cómo está, Pi Papi? Muy buena. ¿Qué dices? Ok, Mr. Negative ahí. Bueno, Sandman acá se ocupa de eso, me, me imagino. Ya, acá lo bueno es que tenemos la. La izquierda la tenemos creo que segura, ¿no? Lo que nos falta nada más acá. Claro, esto está mejor Esto se va a poder bostear más que el Human Torch Espérate, esto es mejor así, ¿sí o no? Eso pues viejo ¿Cómo está buen Pipapi? ¿Cómo va todo? Muy buenas noches El señor guapo, viejo o Con nuevo lobo, ese nuevo lobo eh, Crees que vayan a cambiar algo Que va a ser polémica eh, Eso ya nos tienen acostumbrados Ya cómo, es le, cómo son los cambios siempre ahí Ya nos tienen acostumbrados viejo ya. Acá esto así Y de ahí le tiramos un buen este, Un buen Heimdall nomás creo Un buen Heimdall nomás acá O es Heimdall Voy a tirarle Snack acá, eh. Su snack, viejo, ¿cómo está, Pami? Muchas gracias. ¿Qué damos, viejo! ¿Cómo está, muchachos? Del CB ruso eh, no creo que lo recluta. Ya, y yo pensaba que ya estaba en Ucrania, llama mamusario viejo, guerreando, ya, qué raro, eh. Mira, viejo, se ha puesto. Y Dagger acá se llama más rico, eh. Dagger se llama más rico acá, viejo. Pero veamos a ver qué cosa pasa, pues. Tamaron, qué cosa va a ser acá? Me asusta, viejo, esto ya. Black Widow, ya. Yeah. <risas> este ¡Viejo! El controlero. ¡Ay, oh, Iron Harry! Yeah, ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ya, ¡Me gana! ¡Ay! Ya, ya sabemos que tenemos que mover es otro lado, ¿no? Muy bien. Sabemos que acá no es nuestro lugar. Tenemos que... Oye, pero ¿cómo se ha bosteado esto, eh? ¡Brutal su bosteo! ¡Buen bosteo igual! Pero ya, pues ya te fregaste ya, compadre ya, tienes que... A ver, él acá puede mover Iron Man, ¿verdad? Una sola carta, él puede tirar 11, 22 Yo si pongo Dagger, 8, 10, 18 ¡No! Así se va así a se mover, ¿verdad? Se mueve Iron Fist, Cloak y Dagger, ¿no? 4, 14, 16, 24 Más lo que se bostee, Dagger puede llegar a 30 incluso, ¿no? Hasta 32 puede llegar No creo que me pueda ganar, ¿eh? Supuestamente, ya perfecto, no gano. Yo soy Iron Man. Ahí está, hazle, hazle honor, Heimdallay, a lo tuyo, por favor. Soma, perro. Así se hace, Nacho, ¿ves? ¿Ves qué fácil es cuando uno no juega a lineage viejo? No, Khan está mal. Yo, yo también, a mí siempre me ha gustado Khan bastante, pero lamentablemente Khan está muy mal ahorita. Está muy mal. Es que Alan, pues viejo, Alan tiene lo suyo, ¿eh? Y Thanos dice, ¿qué hacemos con Thanos? Dice, no es momento, lamentablemente, para Thanos, Dyer Dagger nomás irá pues acá al medio, supongo, para que se bufe un poquito. Él no creo que juegue al medio, ¿no? No juegan nada los oponentes, ¿eh? Últimamente no están jugando nada, viejo. Bueno, al menos algo nos hemos bosteado hoy. Y luego. Oh shit. Claro, Vulture. Espérate, si yo pongo Vulture. Claro, Cloak. Podría ser que los Vulture se mamen. O sea, yo pongo un Vulture acá, el Vulture se va a ir para la izquierda, ¿no? Igual se va a duplicar el otro Vulture. ¡Hola, chiquilla! ¿Cómo estás? Ya, entonces, acá, el Vultura... El Vultura acá creo así. ¿Cómo está? Eh? ¿Cómo, cómo estás? ¿Qué dices? ¿Cómo va todo, eh? Oye, pero al final... No sé... Ah, sí funciona ya. Yo ya le saqué provecho... Mira, ya le saqué súper provecho al Vultura acá, así que estamos bien. Toma, tormenta también. Ya. Tengo para llevarle un ninja. Está, está perfecto todo. Incluso acá puedo ponerle un cloak si quiero. Y le puedo poner una, una antorcha. Y mira, mira lo bodito que es esto, viejo. Porque acá yo puedo mover una sola carta. Muevo el Vulture de la izquierda, lo muevo a la derecha. Muevo la antorcha y Vulture. Y ya tenemos ganada la ubicación de la derecha. Me, me imagino, ¿no? Me imagino. Y encima no va a haber un chanchi o algo que lo pueda eliminar. Así que acá. Y le tiramos Sandman. Y estamos tranquilos. Estamos bien. Si, si asteroide, claro, claro, el asteroide lo buffa al Vulture, correcto. Por eso es que lo puse en el Londres ahí. Ya, yeah, y este man lo único que puede mover es Tormenta, nada. ¿no? Ah, Jaggernaut, ok. Igual está activo el Clog ahí puede regresar. Así que no pasa nada. Este man, el Rocket, está bien, está bien, está bien. Ya, yeah, acá, mira, acá solamente se mueve, claro. Igual tengo que mover cartas, eh. O sea, tengo que mover esta. Y por si acaso, debería de mover una más. Eh... El tema acá no, no puede tirar Killmonger, pero sí podría tirar Jeff o puede tirar Doctor Doom. Entonces, acá lo más. Eh, lo mejor para mí ahorita creo. Acá tengo un montón de poder concentrado. En todo caso, le sumo el Vulture en este lado y con eso ya lo dejamos ahí. Es más, te diría que hasta el Ninja lo pongo en este lado también. Porque es que voy a tener mucho poder. Tengo para regalar poder ahorita ahí. Es bastante poder. Va a llegar. Tengo 4. 17 de poder. 19. 17 en realidad voy a tener en total de poder. 17. Estos manes se van al otro lado. Va, va a llegar 7, ¿no? 11. Si, se, si un Silver Surfer lo tira. Pues igual no creo que haga nada. Ya está. Creo que ahí estamos bien. <risa> Se mamó, viejo ¿Eh? <risa> Ahí está, pues me quieres bloquear con Profesor X, ¿no? muchachos lo que les puedo decir sobre este mazo es que me he divertido bastante jugándolo yo la verdad no soy mucho de jugar mazos de movimiento en sí, desde que comenzó el juego he decidido jugar muy poco mazos de movimiento pero este mazo te da bastante solvencia para que puedas ganar partidas si es que eres un amante de los mazos de movimiento este mazo seguramente es para ti e inclusive si eres participante de torneos también este mazo lo podrías llevar como una forma también de conterear a los muchos mazos que se están jugando donde les gusta jugar muchas cartitas en turno final y así también poder darle una gran sorpresa a tu oponente y llevarte de repente por ahí algún premio, ya saben que cualquier duda o consulta la pueden dejar aquí en la cajita de comentarios, también estoy haciendo transmisiones en vivo de lunes a viernes por las noches el enlace también se encuentra en la descripción de este video, así que ya sabes te espero allí, un abrazo para ti